Los mosqueterros y el pequeño Dartacan siempre va con ellos. A mis puntos todos son los tres mosqueterros. Sus hazañas más de mil nunca tienen fin. En la lucha no hay rival que les gane en el combate. Uno para todos y todos para uno. El amor de Dartacan es para Julieta. Él le ofrece su valor. Tortuga, tortuga, corriendo gran peligro. Tortuga, tortuga, siguen al malvado. Tortuga, tortuga, si esta vez fracasan pronto darán golpe. Tortuga, tortuga, juega con tus amigos. Tortuga, un juego divertido. Tortuga, tortuga, el de los mosqueteros.